Cordial saludo gente de Canal Capital, yo me encuentro en la sala donde ocurren las conferencias de prensa del Festival de Cine de Berlín en su edición número 65. Esta mañana tuvimos allí a los integrantes del jurado. La cuota latinoamericana específicamente de Perú está representada por Claudia Llosa. Bueno, well, es it's, it's, it's amazing what's happening with Latin America in the last few years, 10 years, it's been um the genial, been great even in our country at least in Peru, in the last 10 years eh uh, cambiado changed completely apoyo uh, the support of the system nuevas uh, and um, and we can see new voices And, and new filmmakers coming out and uh, and I think it's very important these kind of festivals to help us to really cross the frontiers of our countries and and share it with the rest of the world so so I, I think it's really important for these kind of small films to get a chance to be shown in, in um, well this amazing street and spotlight and, uh, and they will change the life of them de film historia so, uh, de la película, así que estoy esperando a ver todas ellas. Algunas de the, ellas son mi primera actividad, algunos de ellas son muy conocidos directores de Chile y de América, así que estoy muy emocionada y estoy honrada de estar aquí presentando ese lado del mundo. Desde las salas de conferencias de prensa de la Berlinale 2015 con la cámara de Felices Bars, no se olviden que Bogotá y Colombia son cine hasta luego.